Hola, os voy a enseñar un poco cómo funcionan los formatos de, de archivo en GIMP. Si vamos aquí a la opción de archivo del menú, podemos crear un lienzo nuevo, pero lo que a nosotros nos interesa ahora mismo es editar imágenes. Vamos a trabajar con esta, esta opción de menú, que es la de abrir una imagen. Daría aquí abrir y veis que en este caso voy a abrir una que es el, un JPG, un formato de, de imagen, de fotografía del instituto. Lo primero que quiero que veáis es que podéis saber qué tamaño tiene en píxeles aquí arriba. En este caso nos dice que es 1.600 píxeles de ancho por 900 de alto. Y aquí abajo tenemos, además del nombre y el peso del archivo, 14,3 megabytes. tenemos la opción aquí de hacer zoom más grande, el 100% o más pequeño. También podríamos hacerlo desde aquí, desde el, desde el menú de vista, zoom, pero es más directo desde aquí abajo. Bueno, pues si os habéis fijado, tenemos aquí una imagen JPG. Y ahora lo que vamos a aplicarle, por ejemplo, un filtro eh, desde aquí del menú, filtro artístico. Por ejemplo, este de aquí que es mmm, como de óleo. Vale. Veis que me sale aquí una vista previa de cómo sería la ventana. Eh, si yo cambio los parámetros, pues veo en esa vista previa cómo van a quedar. Vale, puedo darle efecto como de un cuadro. Bien, exponente, puedo cambiar aquí los parámetros y le diría OK. Entonces veis que aquí abajo está empezando a, a modificar la figura y en unos segundos tarda, porque este es un proceso que, que lleva su tiempo. Cuando lo tenga veremos cómo queda modificada. Bien, ya está en el final casi vale, y veis cómo eh, ha cambiado el aspecto de la imagen. Si yo ahora quiero guardar esta fotografía, desde aquí del menú le digo guardar o guardar como, me va a pedir un nombre y veis que le ha puesto un, ya no es jpg, sino que ahora lo llama xcf, que es el archivo propio del GIMP, vamos a guardarlo, y lo que si yo quiero es tenerlo en un archivo jpg, esta misma imagen, tendría que hacer es exportarlo, desde aquí del menú archivo, exportar, y ahora sí que puedo darle, por ejemplo, un formato PNG, que es de imagen, no JPG, puedo elegirlo desde aquí, el que yo quiera, tenemos este archivos de imagen, GIF, JPG, etcétera Pero lo voy a dejar en PNG, que está es un buen formato, lo voy a exportar, tengo aquí, puedo cambiar algunas imágenes, dejo por defecto las opciones para exportarlo, está en ello, como la barra de progreso, bien, y ahora ha finalizado si yo cierro otra vez el, el archivo de GIMP, ahora me ha guardado, tengo aquí dos, dos distintos, ¿vale? este sería un archivo de imagen que yo podría abrir con un, no, perdón, este es el original, este de aquí, ¿vale? es el que yo he modificado. Y este otro, con este archivo, el XCF es el formato que yo tengo para trabajar en GIMP, ¿vale? Es decir, tenemos dos formatos: uno con el que trabaja GIMP, y si queremos tenerlo, guardarlo como una fotografía, tendremos que exportarlo.